Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y bienvenido a la parte 4 de coleccionables de Halo Infinite. Aquí continuamos la misión normalmente, llámate a Basus, entré por el láser de minería y continué la misión normalmente, ya estamos aquí cuando vemos a Adjutant Resolution y nos van a desbloquear un log automáticamente. Una vez continuamos con el arco de la campaña ya estamos en la siguiente sección donde está el pelican derribado, justo cuando llegamos a esta sección vamos a escuchar una torre de desterrados aquí de las de propaganda sonando, entonces simplemente nos vamos a dirigir hacia ella y la vamos a destruir. Desde este mismo punto donde destruimos la torre vamos a movernos un poco hacia el norte. Aquí va a haber un buen de naves destruidas, simplemente ve hacia acá, vas a ver que se encuentra un audio log aquí tirado, en algún punto de esta grabación mi OBS como que se murió, pero no pasa nada, no hay pierde. Desde este mismo punto donde obtuvimos este audio de la UNSC, vamos a movernos un poquito más hacia arriba, que es de hecho este, más hacia adelante, donde está un núcleo Spartan, entonces igual si el camino no hay ningún pierde. Desde este punto vas a irte hacia la izquierda, vas a girar y te vas a ir por estos este, escombros hasta llegar a un pequeño orificio en la pared que está aquí y aquí adentro hay otro audio de la UNSC. Regresando al núcleo Spartan anterior, ahora vamos a irnos hacia el otro lado, en lugar de ir hacia la izquierda vamos a irnos hacia la derecha y vamos a encontrar otro audio que está aquí metido en uno de estos cuartos yo no maté aquí a los enemigos, así que tuve que ir rápido, pero si tú los matas no habrá ningún problema. Moviéndonos de sección, vamos a estar aquí con una de las torres antiarias, si te das cuenta es la que está hasta la derecha del mapa. Esa es la primera que vamos a empezar a destruir, yo antes de destruirla decidí agarrar los coleccionables, tú puedes hacerlo después, no pasa nada. Simplemente para que te ubiques y veas dónde estoy y en qué cuarto se encuentra el audio desterrado. Desde este mismo punto donde agarramos este audio desterrado vamos a ir por acá arriba y vamos a rodear. Yo aquí no mataba enemigos, entonces tengo que rodear por arriba de la montaña, pero tú si quieres ve directo a la cueva que se encuentra del lado derecho de este cañón antiaéreo. Sabrás que es la cueva correcta porque habrá una luz verde y luces rojas en ella. Simplemente dirígete ahí y toma el núcleo Spartan. Solo podemos subir por su ascensor gravitatorio. Debe haber un modo de encenderlo. Tomando como referencia a este mismo núcleo, vamos a salir por aquí, vamos a ir acá arriba de donde estaba y habrá un pelican estrellado. Simplemente dentro de él va a haber un audio de la UNSC, así que entra y agárralo. Y si te diste cuenta, también hay una torre de propaganda muy cerca de aquí, se escucha sin ningún problema. Entonces nuestro siguiente coleccionable es esta propaganda que está aquí. Ahora estoy en un audio de desterrados, pero ya me moví hacia el siguiente cañón, como puedes ver ya destruí el anterior, estoy justo abajo antes de subir, para todos esos vatos cuya inteligencia espacial no sirve, como pueden ver ahí está el elevador, estoy en el cuarto que está a la izquierda, no hay ningún pierde, así que espero lo obtengas. Ahora aquí ya subimos, estamos cerca del núcleo Spartan, como puedes ver estoy en esta parte del mapa, para que te ubiques aquí es donde está el cañón antiaéreo, puedes verlo sin ningún problema. Entonces simplemente ven por este lado, entra a este cuarto donde va a haber varios enemigos y obtén tu núcleo esparta. Una vez limpiamos esa sección, nos podemos mover un poco más hacia el lado izquierdo, hacia abajo, y encontrar este núcleo Spartan que se encuentra en esta sección del mapa. No hay pierde, te muestro un poco las diferentes zonas que están cerca para que te ubiques. Desde este mismo núcleo Spartan, ahora vamos a irnos hacia atrás, vamos a seguir el camino hacia la montaña y vamos a escalarla. Aquí voy a utilizar mucho el gancho. Y bueno, simplemente en la cima de esta montaña vamos a encontrar un audio de la UNSC y un francotirador modificado. Como puedes ver desde este punto está muy cerca una torre de propaganda, voy a utilizar el francotirador que conseguimos para destruirla, aquí no hay ningún pierde, simplemente acércate y destruye la torre. Ahora vamos a continuar con el camino, desde este punto donde destruimos la torre de propaganda vamos a irnos hacia la izquierda y vamos a ir por a hacia atrás, vamos a dar media vuelta y vamos a dirigirnos hacia todo este punto porque desde aquí podemos encontrar otra torre de propaganda y podemos utilizar el francotirador para destruirla. Para los últimos tres coleccionables vamos a estar en el tercer cañón, el cual nos falta destruir. Aquí como puedes ver me fui muy loco, ignorando a todos los enemigos, porque justo a la izquierda del elevador vamos a encontrar este núcleo Spartan. Ahora para que no haya pierde, ya estoy aquí, justo en el cañón este, estoy literalmente arriba de él. Si tú quieres ubicarte mejor, haz lo mismo, vas a treparte a él y vas a poder ubicar este pequeño Casillero Spartan que está al lado de una caja de estas desterradas con varios árboles. No hay mucho problema de cómo ubicarlo. También te muestro hacia dónde está apuntando el cañón para que sepas dónde estamos y nada. Nuestro último coleccionable es justo desde este punto. Como puedes ver, ahí está el Casillero Spartan. Vamos a ir hacia acá abajo a esta estructura y está el audio de desterrados. Y bueno, muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas y nos vemos en la quinta parte. Ahora, para los que se quedan al final del video, tengo COVID, así que no sé cuándo salga la quinta parte, así que aguanten vara Adiós.